de Panamá. Muchas gracias por haber venido aquí a Orlando, Florida, a tomar los cursos 1 y 2 de ANF. ¿Cómo te ha parecido? ¿Qué te ha parecido la terapia? Bueno, eh, la terapia es excelente. Es algo siempre funciona la terapia física eh, y siempre hay otros, eh, otras, co otras cosas que, que ver, otro, el sistema linfático, otros, otros sistemas que no lo aprendemos nosotros, pero, pero con este método entonces lo podemos como complementar eh, y la verdad les ha ido súper bien a los pacientes. Porque tenemos pacientes reales, cada vez que hacemos los, los cursos siempre vienen pacientes de la calle en su primera sesión y los tenemos aquí de prueba para que hagáis las prácticas y uséis la, la terapia. ¿Cómo te ha parecido eso, trabajar con pacientes reales? Bueno, creo que es la mejor manera de aprender el, el método con pacientes reales. Eh, han venido un sinnúmero de pacientes con diferentes problemas de cualquier tipo, eh, ya sea glifático, dolor, eh, postraumático, post, eh, cirugía eh, mucho dolor crónico agudo. Y a todos se les ha ayudado, todos se han ido eh, con una mejora de, de dolor o de lo que sea, de lo que hayan venido, han mejorado más del 50% eh, Y lo mejor es poder practicar con ellos y aprender de ellos eh, y prácticamente es la mejor manera de, de, de poder mm -hmm. aprender el método Muy bien, y después de, de hacer este curso, estos cuatro días, eh, ¿te sientes cómoda? cuando vuelvas a trabajar dentro de un par de días a tu clínica, ¿te sientes cómoda en usar la terapia directamente? Eh, definitivamente sí, eh, tengo muchas personas a las que puedo ayudar, muchos pacientes que, que les, les haría muy, mucho beneficio poder usarlo y tener acceso a, por fin va a haber alguien en Latinoamérica que, que, que tenga la, el acceso a la terapia, entonces eh, se van a poder beneficiar eh, porque, bueno, es algo que en verdad no, no se sé conocía por lo menos en Latinoamérica y, y ojalá que se pueda ayudar a muchas personas así. Qué bien. ¿Y qué crees que van a decir los pacientes y otros terapeutas? ¿Qué crees que van a decir cuando tú digas con esta terapia puedo garantizar el 50% de reducción del dolor en pocos minutos? ¿Cómo crees que se lo van a Yo tomar? Yo asumo que al principio no van a creer así como cualquier otra terapia eh, nueva, cualquier método nuevo, eh, todos van a estar un poco como escépticos eh, de, de todo esto, pero eh, creo que la única manera es demostrando los resultados, es la única manera. Exactamente. Para que lo crean y, y puedan, ojalá algún día tomar el curso y, y que cada vez haya más terapeutas y se pueda experimentar más. Sí, porque ahora que eres la primera en Panamá, sí. Esperamos que puedas traer a la familia ENF otros terapeutas que seguro que van a estar interesados sí. y tener un grupito de terapeutas en Panamá va a servir mucho, mucho Sería para ayudar a unos a otros. Sería excelente. Sería muy bueno ojalá que, que se forme un grupo en Panamá y, uh -huh. eh, y, bueno, y en toda Latinoamérica creo que es muy necesario. Uh -huh. Bienvenido a la familia. <risa> Fue un Gracias placer tener aquí. Lo has hecho genial gracias en cursos 1 y 2, has aprendido bastante bien todos Muchas los conceptos gracias. de la terapia. Seguro que te va a ir genial gracias. en Gracias, gracias a ustedes mm -hmm. también por la atención, por los conocimientos. Todos son unos genios, de verdad, tienen una mente espectacular y, y bueno, y ojalá podamos seguir aprendiendo mucho más de ustedes. Seguramente. <risa> gracias. Gracias. Gracias.